Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti. Te saludo desde Ciudad de México. Mi nombre es Margarita Mercado, angelóloga, lectora de registros acáshicos, maestra en el registro acáshico medium sanadora. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer la predicción por signos. Eh, vamos a estar recibiendo mensajes de ángeles a través del tarot, a través de eh, la lectura de los ángeles. Gracias, gracias a todos los que el día de hoy me están acompañando, a los de hoy y de un futuro. Bienvenidos, saludos a todos. Mis queridos amigos de la comunidad de YouTube, gracias, gracias por acompañarme. Gracias por eh, su amorosa presencia, gracias por su amorosa paciencia, gracias por siempre eh, estar al pendiente de mis redes, por regalarme siempre sus manitas, por compartir estos videos. Es una gran contribución para mí y para ustedes, y el equilibrio energético es que tú me ayudes a que esta comunidad siga creciendo y se siga expandiendo. Y que cada vez conectemos con más corazones y que cada vez conectemos con más almas en conciencia. Así que el equilibrio energético es que tú compartas este programa en tus redes, que lo recomiendes. Que hables sobre este programa que se da los días martes y que se da los días Jueves, martes son programas de reflexión, temas eh, interesantes que se platican, que les traigo siempre eh, bastantes consejos, tips para que ustedes puedan llevar una espiritualidad más sana, más consciente. Y todos los jueves pues entregamos mensajes de ángeles, de tarot y bueno, como cada inicio de mes siempre regalo eh, la predicción por signo. Así que ven escribiendo qué eh, signo eres para que, eh, bueno, pues por ahí te toque tu mensajito para ver cómo nos va este diciembre, para ver qué, qué mensajes nos traen los ángeles. Vamos a ver qué angelitos nos están acompañando a cada uno de nosotros. Y, y también... Déjenme, aquí voy acomodando mis tarots. Mis tarots, mis oráculos y todo lo demás. A veces esta mesita me queda chica. ¿Qué tal? ¿Cómo están sintiendo ya? Este, pues ya se empieza a sentir los estragos de, de este eclipse. Este eclipse es para soltar liberar patrones de pensamiento, patrones que <coughs> venimos, que ya son bastante repetitivos en nuestra vida y que bueno, pues este eclipse es una invitación para que podamos soltar todo aquello que ya no nos funciona, todo lo viejo. Eh, es un trabajo de introspección en tu vida que vayas pensando, analizando cuáles son esas situaciones que se van repitiendo eh, continuamente en tu vida y que finalmente no te están dejando a ti eh, el poder estar en paz, que no te están permitiendo eh, estar tranquila, estar conectada contigo, contigo, este, contigo es una muy buena oportunidad para que vayas analizando ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida que ya no deseas y que es tiempo de soltar, que es tiempo de liberar? Este 4 de diciembre va a suceder ese eclipse, sin embargo, nosotros ya estamos sintiendo los efectos, ya, está, eh, ya se está preparando, digamos que de una gráfica es como si empezara a levantar. La cúspide es el día del eclipse y después viene el declive. Pero seguimos sintiendo estragos, así que es importante que tú te prepares, que te hagas consciente eh, de todo lo que ya no deseas, eh, de todas estas situaciones en donde vienes eh, teniendo patrones de sufrimiento, este, carencia, eh, sacrificio, victimismo, eh, dolores, enfermedades... Todo aquello que ya no deseas es tiempo para que nosotros lo podamos liberar, es tiempo para que puedas trabajar en conciencia este 4 de diciembre. Y bueno, estos días tómalos de reflexión, tómalos para darte un instante, un tiempo para analizar qué es eso que ya no deseas en tu vida, qué es eso que ya quieres soltar y terminar, concluir. Eh, todo lo que concluyas siempre en un eclipse pues es realmente como ese... Ah, ese corte eh, que te va a llevar a que, bueno, pues esto ya definitivamente se suelte, que esto definitivamente ya se libere, así que aprovecha esta energía, eh, ponla a trabajar a tu favor, eh, te recomiendo mucho que estés trabajando con el arcángel Zadkiel, decretos de la llama violeta, eh, te va a funcionar mucho, eh, empieza a trabajar con estos decretos, eh, por ahí en el grupo de angelología que tengo, que se llama Angelología con Maggie en Facebook, vas a encontrar varias meditaciones que estuve haciendo el año pasado de Llama Violeta, así que eh, puedes entrar y entras al área de fotos y por ahí empiezan a salir los videos. Y hay muchas meditaciones que yo hice durante 30 días de Llama Violeta, así que... Es, es bueno que, que los busques y empieces a trabajar con, con toda esa energía y que te ayude a liberar pues todo lo que ya no requieres en este momento en tu existencia. Así que muy buen tiempo para liberar. Y que también pues nos estamos preparando para el 2022 y así ya entramos más limpiecitos en cuestión energética, en pensamientos y que nuestra dirección sea cada vez más positiva, más en amor. Y bueno, pues ahora sí listas y listos preparados vamos a iniciar eh, pide claridad en tu corazón pide claridad en tu mente en tus pensamientos que todos tus ángeles en este momento te rodeen para que puedas recibir ese mensaje que requieres esa guía que requieres abre tu corazón abre tu mente y eh, Toma todo lo que resuene contigo, toma todos esos mensajes que resuenen contigo y lo que no, déjalo ir, suéltalo. Nada más toma lo que en este momento requieres y lo que es necesario para tu corazón en este momento. Vamos a iniciar entonces con Aries. Por acá Victoria nos dice que es Capricornio. Por favor, sigue compartiendo este programa, compártelo. La retribución, el equilibrio del universo es compartir, compartir. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir. Muy bien, para Aries, vamos a ver que, qué mensaje le traen a los Aries el día de hoy. Para este mes, Aries, te toca trabajar mucho con la energía masculina es todo el poder de acción que tienes, toma acción es tiempo de que ya dejes de estarle pensando aventúrate, toma la decisión de hacer ese proyecto que tenías postergado ya de empieza a darle eh, forma y también es un momento muy alegre para pasar con la familia, es tiempo de reconciliarte, hacer las paces, que estés tranquila, en paz eh, con tu familia, Arcángel eh, Jeremiel, es quien te está acompañando en este momento. Dice Jeremiel que es quien te va a llevar a dar luz en estas situaciones. Él es eh, quien te está mostrando el camino. Y bueno, pues la luz y el amor divino, eh, querido Aries, es quien te va a estar acompañando en este momento. Y bueno, pues tenemos ahora a los... Tauro, vamos a ver queridos Tauros, ¿qué le dicen los ángeles en este momento? Y para Tauro, miren qué bonito Tauro, pues para ti es, recuerda que es un cel, bueno, pues protector de nacimiento. Y eh, que con esa luz protectora vas a poder ayudar, vas a tener la oportunidad de ayudar a los que te rodean. Eh, con toda esa energía de protección eh, vas a poder apoyar a alguien que lo requiere en este momento. Así que eh, hazlo, es probable que se te presenten muchas oportunidades para que puedas a ayudar a varias personas este mes. Así que eh, da da esa ayuda, eh, los ángeles te están invitando a que lo hagas desde... Desde esa parte eh, amorosa y sanadora eh, A los Tauro, eh, quien los acompañan son dos ángeles eh, Dos arcángeles, que es el arcángel Miguel Que es la protección Y que también te está ayudando el arcángel Rafael A llevar esa sanación, esas palabras de sanación Ese cuidado y esa protección que vas a dar en equilibrio A través del de, eh, arcángel Rafael Es quien te va a estar iluminando tus pensamientos para que tus palabras y todo lo que tú digas siempre salga con esa conciencia de amor que salga con esa conciencia eh, de paz y bueno, eh, también aquí eh, el mensaje que te dan los ángeles es que es tiempo de limpieza y renovación en tu ser que es aquello que ya necesitas soltar, desapegarte eh, Tauro, es tiempo de que Hagas una limpieza de pensamientos, de closet, de casa, haz una limpieza, una depuración y renueva. Compra algo nuevo, algo simbólico, algo que a ti te ayude a afianzar esa confianza de que todo lo positivo este mes de diciembre va a llegar hacia ti, Tauro. Entonces es tiempo de que hagas este ejercicio y eh, esta limpieza para ti. Ahora vámonos con Géminis. Vamos a ver por acá, saludos a Ivonne, Claudia Reyes, por ahí ya las vi hermosas. Y tenemos por acá a Géminis, tan tan tan tan. Jan Suárez, Marta Martínez, Marta Alfaro Rosa Santillán, Verónica Alejandro Leslie Marín, Victoria RS Bienvenidas, Lucy Flores Gracias, Ángela Gartel Beatriz Rodríguez Jiménez Blanca, María Díaz Verónica Alejandro, saludos Ilse Licona, bienvenidas Y tenemos para Géminis Que te reconcilias Con esta parte femenina Con esta parte de abundancia que te reconcilies eh, con esta parte amorosa de tu corazón por aquí este sentimiento eh, de venus va a estar tocando tu ser tu corazón y te dice que es importante para ti que hagas esa sanación y esa depuración en cuestión de aprender a escuchar aprender a recibir que antes de que hables, aprendas a escuchar desde el corazón. Que Géminis trate primero de escuchar a los demás y crear esa empatía a su alrededor este mes de diciembre Géminis, te toca trabajar mucho eh, con ser empático con los demás, para ti las cosas son demasiado prácticas y demasiado fáciles, pero para los demás pues les cuesta un poquito más de trabajo, así que dales esa oportunidad de que te enseñen que, cómo se están sintiendo, qué es lo que están sintiendo, así que eh, hay que trabajar con esa parte y bueno, también te dicen que no olvides que es tiempo de que retomes un estudio que habías dejado postergado, algún crecimiento personal que habías dejado por ahí por, me, por dudas, por, por sentir que todavía no era el momento. Dicen que este mes te va a ayudar y te va a traer toda la energía para que lo puedas hacer y los ángeles te van a guiar en este proceso. El arcángel Gabriel Géminis es quien va a estarte protegiendo para que tú puedas hacer ese contacto eh, en este proceso de nuevos estudios, de una nueva una nueva misión, un nuevo crecimiento que viene para ti así que es tiempo de que lo tomes y bueno también te están diciendo eh, Géminis que en este momento estás recibiendo muchísima claridad y armonía en tu corazón así que ábrete a recibir esa claridad y esa armonía que te va a dar este mes y por acá tenemos a Cáncer Vamos a ver qué le dicen a cáncer. A ver, a ver, cáncer, cáncer. ¿Qué tiene por acá el mensaje de los ángeles para ti? Cáncer, vas a estar muy en contacto con todos los seres queridos del cielo. Una protección especial del cielo está llegando para ti, para tu corazón. Se está confabulando el cielo contigo para que cumplas algunos deseos, algunos sueños. Te van a, a salir estas ayudas extras que requerías para poder avanzar en tu vida, en tus proyectos, en tu salud, en tu eh, profesión. Por ahí están eh, surgiendo nuevas conexiones, nuevas formas de hacer. Y también eh, dicen que es importante que hagas algún vínculo tal vez. Eh, con alguna mascota si es que tienes es importante que que desarrolles eh, aún más esta parte maternal que tienen los cáncer eh, cuidando de las mascotas cuidando eh, de la tierra cuidando eh, en ese sentido si puedes hacer donaciones a lo mejor eh, para animales en situación de calle este Los Ángeles te están sugiriendo que que hagas eso en contribución de todo lo bello todo lo hermoso que has recibido este 20, eh, 21 cáncer uh, Trata de hacer ese contacto Porque es, es un dharma Que estás creando Y vas a ayudar muchísimo Y bueno, recuerda cáncer Que tú eres un ser bello Y eres perfecto No te sientas eh, Fuera de ti No te sientas eh, Como que no encajas Los ángeles quieren recordarte eh, Que tú eres bello y perfecto y que trabajes también con esos pensamientos autodestructivos que de pronto tienes y que sientes que, este, que, que no hay amor para ti o que las, las personas no, no te están ayudando como tú quisieras. Eh, recuerda que tú eh, simplemente brillas, eres perfecto, cáncer. Y muy bien, seguimos con Leo. Leo. Vamos a ver a Leo qué mensaje le traen los ángeles el día de hoy. Ok, Cáncer, eh, no te dije qué ángel eh, te está acompañando. El arcángel que te acompaña es el arcángel Ariel, que es el que protege la tierra, que es el que eh, protege a los animales. Así que este arcángel está trabajando muy de la mano contigo. Y bueno, ahora sí, Leo. Recuerda que tú eres luz, Leo, vienes a traer esa belleza al mundo y que vienes a dar ese servicio en cualquier área profesional, en cualquier momento de lo que tú te estés dedicando en este tiempo, recuerda que lo vienes a hacer y que lo vienes a hacer con amor. Trata de que todos tus proyectos estén impresos con todo ese cariño, con todo ese amor Y que estás llegando a través de la contribución a todos los demás Con esa luz que tú estás entregando a la tierra Vienes a brillar Leo, pero vienes a brillar para poder a enseñarles a otros A descubrir esa luz también que tienen Vamos a ver qué más te dicen los ángeles Y también te dicen que recuerdes que estás trabajando muchísimo para la luz te siguen recordando y es un súper recordatorio estás trabajando para la luz recuerda y permite que todas las personas que estén a tu alrededor vean esa belleza y que también les enseñes y les muestres que también están hechos listos para poder brillar recuerda que eres un trabajador de luz en la tierra y bueno los ángeles con todo esto que tú estás haciendo y en gratitud y en amor siempre te van a dar fortaleza y resolución en todos los temas que tengas toda esa fortaleza te la van a entregar y esa resolución este mes se resuelven situaciones económicas, situaciones que habían estado estancadas, situaciones que habían estado paradas por alguna o por, al, o por alguna razón eh, este mes ya van a tener solución, este mes ya le vas a dar claridad a ese tema eh, Leo y bueno pues vas a salir adelante quien eh, está acompañando a los Leo es el arcángel Ángel Zadkiel Zadkiel está con ustedes eh, Llevando esta luz transmutadora Y bueno pues está trabajando Muy de la mano con ustedes Este mes de diciembre Y vámonos con Virgo Por favor Por favor sigue compartiendo Este programa Síguelo poniendo en tus muros Ponlo, eh, compártelo en el messenger Compártelo en whatsapp Comparte este link. Y bueno, etiqueto también a todas las personas que deseas que, que estén conectadas contigo. Y tenemos para los Virgo, dice el Arcángel Chamuel que está contigo y dice, Yo estoy contigo para que puedas derribar todas aquellas barreras que has puesto en cuestión del amor. Todo lo que tú habías creído en cuestión de amor este mes se va a transformar. Estarte abierto y receptivo a las señales que te están enviando en cuestión de cambio Vienen cambios en cuestión de cómo interpretabas el amor Cómo recibías el amor Cómo dabas tú el amor, eh, Virgo Y aquí te están diciendo es un tiempo de transformación, Virgo En cuestión de conceptos de amor Así que eh, date cuenta que bueno pues hay, hay algo nuevo que está llegando a tu vida, que es esa renovación en cuestión del amor y que tienes que, que aprenderlo a soltar. Y también... Eh Ten mucha fe y esperanza porque viene algo muy positivo en el horizonte para ti, que aún no se ve porque estamos iniciando, pero vas a ver que con el paso de los días, después de, de este eclipse, vas a darte cuenta eh, que esta fe y esperanza se va a ver muy renovada y va a ser siempre a través del amor. Haz las paces contigo misma, vete tal cual eres con este amor, con esa fuerza de creación, recuerda que Dios te hizo a su imagen y semejanza, así que por eso también eres perfecta Virgo. No veas esa imperfección porque los Virgos siempre están tratando de ver que todo sea perfecto, los puntos, los acentos, las comas, todo le están viendo y también eso se ve en su cuerpo, así que por favor trátate con más amor. Háblate con más amor y vas a ver cómo eh, vas a comenzar a tener más claridad en ese sentido. Y aquí también te dicen que tú tienes toda la luz y la protección divina de los ángeles. Te piden que prendas una velita en tonos blancos dedicada a eh, el arcángel Rafael que te está ayudando a sanar estos temas eh, de amor junto con el arcángel. Chamuel, así que eh, por ahí veles pidiendo a los dos que trabajen en conjunto contigo para que puedas eh, hacer este este trabajo. Bueno, pues ahí está, mira, justo eh, Ina Betlen, aquí está este trabajo para los Virgo, así que ahí tienes tu trabajo. Y también les quiero recordar, por favor, que eh, recuerden que este próximo sábado 18 de diciembre voy a estar trabajando con el Ángel de la Navidad. Aprender a recibir cada año el Ángel de la Navidad hacer un cierre de ciclos, eh, renovar todos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, hacer un trabajo de introspección que vamos a hacer a través de este taller. Tú te puedes inscribir, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, no importa si ese día tienes un compromiso, ese video se va a quedar grabado, así que tú vas a tener oportunidad de vol volverlo a repetir las veces que tú desees antes obviamente del 21 de diciembre que es ese día en donde se recibe al ángel de la navidad así que vas a tener varios días y vas, varios espacios para que tú lo puedas hacer es un ritual muy bonito y vas a recibir, les voy a entregar a cada una de las personas que se inscriban un mensaje personalizado del ángel de la navidad así que si tú deseas inscribirte y hacer este trabajo de intros, introspección eh, y prepararte para recibir todos los dones, regalos espirituales, materiales que el Ángel de la Navidad nos trae, inscríbete por favor, mándame WhatsApp o mándame eh, mensaje a esta página para que puedas inscribirte al Ángel de la Navidad. Estás a tiempo. Y ahora sí, después de Virgo, seguimos, seguimos con Libra. Vamos a ver a mis queridos Libras. ¿Qué les dice este mes de diciembre a los Libra? Libra, para ti, recuerda que tú eres muy apoyado por seres eh, de, otro, de otra dimensión. Llámense ángeles, llámense eh, pleyadianos que están en este momento trabajando para tu sanación y están trabajando para tu espiritualidad. Es un desarrollo en tu corazón para que tú puedas sentirte cada vez más en contacto con estos seres. Este mes de diciembre te toca trabajar mucho en contacto con, con todos estos seres que te están ayudando a que puedas reafirmarte en cuestión de espiritualidad. Y te están te están dando este equilibrio consciente, Libra, de que eres un ser es, espiritual por naturaleza y que cada vez se van a ir despojando o descorriendo todos esos, eh, todos esos velos. Así que es tiempo de que de que borres, quites eh, todos esos velos, eh, apóyate en este momento de todos estos seres de, de, de luz, de amor, de conciencia que te están ayudando a que trabajes aún más eh, con tu espiritualidad. Y vamos a ver qué más te dicen por acá a los ángeles. Y te están pidiendo y te dicen eh, que bendigas todas tus relaciones, que hagas consciente todas las relaciones que tú tienes Libra y eh, que todos van a salir más beneficiados de lo que tú te imaginas a veces te preocupas un poquito de más y estás interviniendo en que las cosas no terminen de solucionarse así que dicen que te despreocupes un poco, que te relajes en, esta, en estas eh, situaciones, que realmente las situaciones sí se van a resolver pero eh, ya no intervengas tanto en, en querer controlar que la situación se resuelva como tú lo estás queriendo, así que relájate un poquito porque el universo te está ayudando a que tú lo hagas. Y también eh, los ángeles te dan en este mes verdad y justicia para ti, así que todos los eh, temas que están eh, Trabajando contigo eh, es todos los temas de verdad y justicia eh, para ti. Y bueno, pues por ahí eh, trabaja, trabaja, trabaja con los ángeles a través de esto. Eh, sí, Jan, eh, los Pleiadianos son seres eh, hermanos eh, que nos, también nos ayudan en cuestión de sanación, en cuestión de de podernos iluminar, eh, por ahí están también, son seres eh, con otra conciencia, con otro nivel de conciencia que ayudan a la tierra, y por acá vamos a ver si después sigue escorpio, vamos a ver cuántos escorpios tenemos por acá, vamos a ver por aquí, Escorpión, para ti te están diciendo que es tiempo de que te dediques un poquito de más tiempo a ti. Has estado muy al pendiente de todos los demás y eh, estás súper como viendo a todos los demás y te estás descuidando a ti. Y dicen que es tiempo de que trabajes contigo mismo, contigo misma, Escorpio. Eh... Es tiempo de introspección, es tiempo de guardar silencio, de ir hacia tu interior y trabajar con esos miedos que aún están ahí guardados, y que les pidas a los ángeles esa sanación de todos esos de todas esas emociones que habías estado guardando de este 2021, te dicen es tiempo de que sueltes, es tiempo que desapegues, que trabajes en conciencia de que liberes esas emociones ahí atoradas, eh, trabaja... Mucho eh, de la mano del arcángel Metatron es quien te está guiando a que puedas hacer este proceso de sanación, a que puedas hacer este, pro este proceso de liberación de ti. Vamos a ver qué más te dicen. Los ángeles, y te dicen, eh, es tiempo de que visualices también eh, toda esta nueva realidad que quieres ver proyectada. Que estés trabajando obviamente con estos sueños, con estos deseos, dejes atrás esos miedos y que te visualices en este momento cómo te ves realmente. Radiante, feliz, bella, sana, con viajes, con, con dinero, ¿cómo te estás visualizando? Es, es tiempo de que hagas esa, esa conexión, de que dejes atrás esa negatividad, esos miedos y que eh, te visualices en algo hermoso, en algo maravilloso. Me dicen también, eh, los ángeles, que te visualizas mucho en campos verdes. Cuando te dediques a hacer alguna meditación, trata de hacerlo a través de campos en tonos verdes con mucha naturaleza a tu alrededor, Escorpio. Eso eh, te va a traer a ti mucha paz. Y también dicen que recuerdes que tú eres alegría y renacimiento. Eres por excelencia el signo que tiene la capacidad como de destruir y de volverse a construir nuevamente y volver a salir como el ave fénix, así que recuerda que tú en tu interior tienes Escorpio la alegría y el renacimiento ese es tu don, así que trabaja con él y seguimos, ah bueno pues el ángel también eh, que te está acompañando en este momento es el arcángel Gabriel eh, y el arcángel Metatrón son los que ahí están eh, contigo me dicen que están ayudándote. Y tenemos también a Sagitario. Vamos a ver qué les dicen a los Sagitario en este momento. Sagitario. Y también pues que andamos eh, con todos los que son cumpleañeros y que son Sagitario. Vamos a ver eh, qué les dicen a estos Sagitarios. Dicen, conecta a través de del amor, conecta a través de la conciencia, es muy sencillo para ti el poder estar en esa conexión, es muy sencillo para ti poder crear nuevos horizontes, eh, ir hacia nuevas eh, formas, hacia nuevos pensamientos, así que este mes de diciembre te invitan a eso, a que hagas una lista con todo lo que tú deseas eh, ya haber realizado, eh, Sagitario. Tienes la facilidad de poder conectar con nuevos eh, proyectos, con nuevas ideas eh, que van a ayudar no nada más a ti, sino pueden contribuir a muchísimas personas más. Así que trabaja en ello, trabaja en conciencia eh, en ello. Por acá ya salieron los Sagitarios, Miriam, Flor Herrera, que son Sagitarios. Vamos a ver qué más les dicen los eh, ángeles. Eh, dicen que también no temas, que no corres ningún peligro, eh, eres muy poderoso. Eh, en todas tus visualizaciones visualízate con mucho amor, visualízate rodeada de cariño, de todas las personas eh, que tanto están en esta existencia y de todos tus ancestros de todos tus seres queridos que estén en el cielo que te están rodeando de cariño, que eres bendecida por ser quien eres y dicen eh, que te sientas en paz porque no hay eh, peligro alguno para ti en este momento, Sagitario, que esos temores nada más son creaciones mentales y que eh, te abras a esta luz de creación. Y recuerda que en tu interior hay mucha voluntad y firmeza, que cuando tú tomas una decisión y dices, hacia allá voy, eso se va a cumplir, ese esa meta, ese sueño, ese deseo no quites el dedo del renglón que este mes viene cargado de muchísima voluntad y firmeza para que ya puedas concluir ese tema para que lo puedas este, de una vez abrir y, y que ya le des esa solución, va a haber mucha luz para ti este mes Sagitario, así que aprovechalo y vamos con Capricornio, por ahí ya había visto que varios me habían dicho yo soy Capricornio Vamos a ver Capricornio. ¿Qué te quieren decir los ángeles? Eh, para los eh, Sagitarios. Los está acompañando el Arcángel Uriel. Uriel está con ustedes en todos estos procesos. Así que denle esa, esa oportunidad a Uriel de trabajar con ustedes. Y vamos ahora sí con Capricornio. Y bueno Capricornio. Vas a estar manifestando muchos milagros así que ahora sí que todos tus pensamientos sean de manera positiva porque así como estás hablando así se están cumpliendo todas esas palabras y esos sentimientos y esas emociones que estás emitiendo eh, eres un tienes un poder de manifestación por excelencia y en este mes se va a ver como exaltado Capricornio, así que aprovechalo, es un buen mes para que puedas iniciar proyectos para que empieces a planear todo lo que lo que quieres trabajar este 2022 ya sea de manera espiritual en cuestión de trabajo eh, en cuestión de familiar todo lo que quieras ver proyectado trabájalo desde este poder y esta fuerza de manifestación que los ángeles te están ayudando también a que lo hagas desde la humildad de tu corazón conecta con eso Vamos a ver qué más te dicen. <coughs> a ver... Bueno, pues dicen también que eh, todo esto lo hagas con mucha calma. Que tomes todas estas visiones y todos estos eh, anhelos que estás como proyectando en este momento... Eh, los escribas y que sean bien detallados eh, que vayas incluyendo todas las cosas que, que quieres ver ya eh, proyectadas eh, es un muy buen tiempo para que sigas reafirmando esa conexión con tu misión de vida a qué veniste de la tierra todos, todos venimos a servir a la tierra de alguna manera venimos a prestar un servicio en la tierra Identifica cuál es ese servicio que vienes a dar en la tierra eh, capricornio y refuérzalo este mes. Y ve proyectando cómo puedes ayudar a los demás este siguiente año, porque ya es tiempo de que lo hagas. Y también recuerda eh, que Los Ángeles... Te están otorgando muchísima ternura que detrás de esa coraza que, que a veces muestras, atrás de, de toda esa... Eh, fortaleza, y toda esa grandeza que, que estás mostrando que, que eh, a veces pareciera que no requieres ayuda. Eh, dicen los ángeles que te des la oportunidad de recibir ternura y protección angélica, que te des esa oportunidad, porque a veces como que estás como que dices yo puedo con todo, yo lo hago pero dicen los ángeles, reconoce que también requieres ayuda y eh, date ese permiso, date ese permiso este mes de diciembre para poder abrirte a recibir esa ayuda Capricornio y ahora vamos con Acuario a ver Acuario qué te dicen He conocido varios acuarios que han tenido bastantes cambios en estos últimos mesecitos, que les han pegado bastante. Vamos a ver qué les qué dicen qué dicen para los acuarios. Acuario, es tiempo que trabajes a través de algún proceso eh, en trabajo de, de conexión contigo misma. Es tiempo de que sueltes los enojos, los odios, los rencores del pasado. Es un muy buen mes para que tú trabajes y hagas esa limpieza en tu interior. Suelta a las personas, a las situaciones que te obstaculizaron, que sentiste que no fueron equilibradas contigo, que tal vez tú entregaste más y ellos no. Eh, Acuario, es tiempo de que sanes ese corazón, es tiempo de que liberes a esas personas de tus pensamientos, perdónate por todo lo que les deseaste y perdónate a ti por haberlos atraído a tu vida, eh, a través del sufrimiento, a través del dolor, eh, es tiempo de que, de que hagas las paces, y no necesariamente con ellos, sino contigo mismo, para que estés en paz, para que estés en tranquilidad, eh, es tiempo, Acuario, de que, de que hagas esa conciencia, vamos a ver qué más te dicen los ángeles. Y bueno, eh, es tiempo también de que aprecies, algo en cuestión del arte. ¿Cuáles son aquellas cosas que el día de hoy pudieras estar experimentando, pudieras estar trabajando, eh, escribiendo, pintando, diseñando, creando nuevos proyectos? Eh, ¿Qué es esta parte creativa? De ti Acuario que necesita ser expresada, eh, es muy buen tiempo para que sueltes esas inseguridades y digas, ay no, yo cómo voy a pintar, yo cómo voy a cantar, yo cómo voy a escribir, hazlo. Te están llevando a que experimentes ese cambio en tu vida, que le des esa renovación y que le des ese espacio nuevo. A todo esto que estás soltando en cuestión de perdón y que lo llenes de arte. Dicen que los ángeles que en lugar de que estés pensando en esas situaciones, mejor llénalo de arte. Y los ángeles están ahí para poderte ayudar. Arcángel Gabriel es quien te ayuda a hacer esa sanación y hacer esas paces con los demás. Y recuerda que tú eres conquistador y triunfador. Por excelencia. Así que date ese tiempo para que liberes ese espacio en tu mente, en tu energía. Y vas a ver cómo la conquista y el triunfo va a llegar a ti totalmente fácil, sin ese esfuerzo. Que a lo mejor le estabas imprimiendo porque le resta demasiada energía las cosas que aún no sueltas. Así que ahí está ese mensaje para ti y ese jalón de orejas. Vamos a ver eh, a los Piscis. ¿Quién por acá es Piscis? No he leído los Piscis. A ver que, que me digan. ¿Quién es Piscis por aquí? Piscis. Recuerda. Decir la verdad, recuerda hablar con integridad, recuerda decir qué es lo que estás sintiendo, Pisces. A veces ocultas un poquito tus sentimientos, a veces te alejas, a veces te retraes, a veces te escondes y no estás diciendo lo que estás sintiendo realmente. Trata de conectar con esa emoción, con ese sentimiento que está ahí guardado, y que tal vez no tienes la fuerza para poderlo decir pero este mes sí es importante que conectes con tus verdaderas emociones que te escuches a ti mismo, a ti misma que te des esa oportunidad de conectar con esas emociones que como que vas reprimiendo y las vas dejando ahí ocultas y que es necesario que las saques de tu sistema que las puedas hablar y no desde el enojo, no desde la tristeza, no desde la ira, sino desde esa paz y esa tranquilidad que te va a dar el que los demás eh, puedan escucharte. Que los demás también tienen derecho a saber cómo te sientes porque guardas tanto esas emociones en ti que no las estás... Eh, Hablando con tus seres queridos, con los que te rodean. Así que, Pisces, es, es muy buen tiempo para que puedas eh, soltarte, liberarte de, de esas cargas y esas emociones. Eh, que normalmente prefieres escuchar a los demás que eh, hablar de ti o de tus emociones. Así que es tiempo de que hables eh, aún más de tus emociones, que hagas ese contacto con ellas. Y quien te está ayudando a transformar esos patrones eh, por los cuales te has conducido en este tiempo, en esta vida... Eh es el arcángel Zadkiel, dice que él te está ayudando a que liberes eh, todas esas emociones que has estado por ahí cargando, todas esas emociones que ya no son necesarias y que eso te va a llevar a que descanses, a que te sientas más tranquila, más tranquilo, más enfocada, más enfocado y eh, es válido. Es muy válido eh, hablar de tus necesidades, de lo que requieres, de lo que eh, necesitas, eh, Pisces. Es importante que lo digas a tiempo. Y bueno, recuerda que tú tienes muchísima pureza, Pisces. Eh, tu luz, tu energía es pureza y humildad. Eh, esta energía y esta conciencia se va a ver muy manifestada este mes de diciembre, la pureza y la humildad que tú tienes desde tu corazón y que obviamente se va a desempolvar cuando tú eres capaz de poder decir lo que tú requieres eh, hablar desde el amor eh, te va a traer aún más pureza y humildad para eh, para ti así que eh, bueno eso, esos dones que, que tú tienes ahí piscis pues van a estar cada vez en en crecimiento y se van a mostrar cada vez más y bueno pues eh, estos son los mensajes que tenemos para eh, este justo este eh, mes de diciembre para todos nosotros trabajalos llévalos a tu conciencia no se te olvide eh, estar trabajando en este eclipse haz la lista de las cosas que ya quieres soltar de las que ya no quieres eh, tener ahí de las que quieres eh, liberar que, que ya no te están funcionando que ya no son funcionales eh, vela soltando, ve trabajando en conciencia de poder liberar. Para todos los que entraron, eh, ya después eh, se va a quedar grabado este, este video para que tú puedas eh, ver tu signo. Ya pasamos por todos los signos. Eh, Tauro también ya, ya lo pusimos por ahí. Eh, ya está ahí este, toda la información. Les recuerdo que si tú quieres tener... Eh, las predicciones de este año, trabajar algo en conciencia, me puedes contactar y podemos tener una cita de manera privada, ya sea lectura de tarot, registros akashicos, lectura de oráculo, sanaciones, trabajo en conciencia para que tú puedas equilibrarte también. Eh, voy, voy a estar dando eh, estas sesiones online, eh, haz tu cita y bueno, pues nos conectamos a través de Zoom o a través de videollamada de WhatsApp. Podemos tener estas sesiones. Déjenme aquí, voy acomodando eh, eh, eh, lo de los mensajes. Y ahí también ya les harían los datos para quien desee inscribirse al Ángel de la Navidad. Ya está listo ahí la información, así que tú puedes participar. En este eh, fabuloso taller, que van a ser varios días que vamos a estar trabajando con el ángel de la Navidad. No solamente va a ser un día, vamos a estar trabajando varios días, eh, haciendo una hermosa preparación desde tu mente, desde tu corazón, para poder recibir todo lo que el ángel de Navidad viene a entregarnos. Así que, trabájalo. Este, a través de, de Zoom vamos a tener este contacto, así que... Eh, inscríbete, próximo sábado 18 de diciembre a las 9 de la mañana vamos a estar haciéndolo en vivo y ese programa se va a quedar grabado por si no puedes a esa hora, ese día, pues ahí va a estar la información para que puedas trabajarla en el momento que tú puedas y voy a dar algunos mensajes, déjenme ver hasta dónde puedo subir y este, voy a dar algunos mensajes, no voy a dar todos y ya los que hagan falta, todos los que hagan falta, nos vemos el siguiente jueves para mensajes y si no, pues eh, puedes tener una sesión vía online conmigo. Para Leonardo Gallardo nos pide mensaje y eh, para ti, Leonardo, es tiempo de que trabajes, eh, que cuides <coughs> Algo de la naturaleza, que puedas eh, a lo mejor tener, rodearte de, de plantas en tu hogar, eso te va a ayudar a que puedas estar como, eh, que las plantas estén renovando y limpiando constantemente eh, tu hogar. Eh, tenemos por acá a. Déjame ver, por acá tenemos a Miriam Mendoza, nos pide mensaje. Y recuerda Miriam, que todas las puertas se están abriendo, tienes un nuevo comienzo, date esa oportunidad de hacerlo. Ahí se están haciendo las cosas para que tú puedas abrirte a esta conciencia. Para eh, María Can Castilla, nos pide mensaje de salud y dice... Eh, recuerda que los ángeles en este momento están trabajando contigo en especial el arcángel Sandalfón que es quien entrega los mensajes directamente a Dios sigue eh, manteniéndote en oración y entrega todas tus plegarias al cielo que están siendo escuchadas el milagro de la oración va a manifestar toda la salud que requieres en este momento vamos a ver por acá Tenemos a Cecilia Villegas Bello, vamos a ver Ceci, ¿qué te dicen los ángeles? Dice, yo soy el ángel que desciende para ayudarte a volar, crece y suelta, suéltate, ahora abre tus brazos, recibe esta luz que te envuelve dulcemente, yo te doy fuerza y poder interior. Luna Barrete, mensaje para ti. Dice, yo soy el ángel que anuncia el logro de ese sueño tan querido, aflójate, suéltate, ahora el cielo te ayuda, dándote la energía adecuada, el éxito es tuyo, actúa con fe y persistencia. Tenemos a Guadalupe Rodríguez, tu mensaje es, ten fe. Las situaciones que tengas en cuestión de, de familiares se van a resolver muy bien. Los ángeles están cuidando de tu familia. Mar Mar dice que eh, nos pide un mensaje. Mar Mar para ti dicen... Eh, es bueno que convivas y estés en, en soledad a través de la naturaleza, que te vayas a un parquecito tú solita, que te quedes sentada junto a un árbol, que puedas eh, pedirle a este árbol que te ayude, que te limpie, que te eleve la vibración y que te dé esta perspectiva positiva de la vida, que te cargue, que te recargue en esta eh, nueva conciencia. Y vamos a ver por acá. Tenemos a Leslie Marín. Leslie Marín te dicen. Eh, ten fe y esperanza. Eh, todo va a estar de manera positiva. Todo se va a eh, aligerar. Todo va a estar trabajando. Eh, así que estate tranquila. Las cosas van a cambiar pronto. Adriana Salinas nos pide eh, mensaje. Vamos a ver por acá. Dice Adriana Salinas, yo soy el ángel que desciende para alejar fuerzas negativas de tu alrededor. Ahora quédate en calma, tienes ayuda del cielo en este momento. Una fuerza secreta te ilumina. Tienes en este momento el poder de la liberación. Vamos por acá... Cris Santa Moreno, feliz cumpleaños. Dice que el siguiente martes es su cumpleaños, Cris. Vamos a ver qué te dicen los ángeles para este año. Bueno, pues dicen que te encuentras protegida contra cualquier clase de peligro. Lo peor ya quedó atrás. Relájate y dice que es tiempo que te sientas cada vez más segura. Sigue trabajando en abrir eh, tu chakra corazón que se está expandiendo en este momento. Y seguimos bajando por acá. Victoria RS nos pide mensaje. Victoria, vamos a ver qué te dicen los ángeles, Victoria. Muchos seres queridos en el cielo te están ayudando en este momento y en este proceso. Préndeles una velita, hazles una oración, porque ellos están interviniendo en la situación eh, que tú les pidas. Están ahí muy al pendiente de ti, así que eh, ábrete para que te ayuden. Gaby Navarro, Gaby Navarro, el mensaje para ti es eh, que te des un momento. Eh, si estás a punto de tomar alguna decisión, espérate, hazlo con calma, eh, analiza si es que existen otras, opi otras opiniones, otras opciones. Los ángeles dicen eh, que tomes las cosas con calma, eh, lo que hayas eh, pensado que querías hacer, eh, llévatelo con calma, todavía no es el tiempo para que tomes esa decisión. Claudia Reyes, su mensaje es... Eh, es importante eh, que tomes algún curso, Claudia, que te prepares, eh, que leas, que sigas haciendo este trabajo personal. Eh, dicen los ángeles que eh, en este momento es un tiempo de que tú eh, sigas haciendo, y no quites el dedo del renglón, de seguir haciendo este trabajo personal. Patricia Salinas nos pide un mensaje Vamos a ver, Patricia, para ti dicen los ángeles que dicen, yo soy el ángel que baja para ayudarte en tus sentimientos, anímate. Es hora de cambiar por dentro, confía y disfruta, ahora tienes ayuda angélica. Sigue mi consejo, es hora de vivir con pasión y entusiasmo. Eh... Por favor, dice, es que estoy leyendo aquí Omar Cifuentes, dice que si le regalo un mensaje. Eh, eh, Gabriela Cifuentes Castilla, vamos a ver qué le dicen. Dice, yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente. Estás en mis brazos, nada puede perturbarte siente la paz y la protección. En este momento comienzas a vivir en paz y estabilidad. Ese ser querido Omar Cifuentes está con mucha paz y mucha estabilidad y te manda a abrazar en este momento. Flor Herrera nos pide mensaje... Flor Herrera, Arcángel Miguel está contigo y dice yo te doy el valor para que hagas esos cambios que te permitirán trabajar eh, desde la paz, que te, termina, eh, te ayudarán a trabajar desde el amor. Y dice también que es tiempo de que utilices aceites naturales, eh, lavanda eh, te va a ayudar mucho, trata de utilizarlo continuamente. Y tenemos por acá a Verónica Alejandro. Verónica Alejandro dice, tú lo pediste, los ángeles te van a ayudar. Estás recibiendo ayuda y todo lo que mereces del cielo. Los ángeles en este mom momento, Verónica, están contigo a tu favor. Así que eh, trabaja desde esa confianza. Y tenemos por acá a Margubil. Margubil, eh, tu mensaje... Es eres un trabajador de luz, reconócelo, siéntete eh, en esa conciencia. Los ángeles están contigo eh, guiándote para, para seguir desarrollando ese trabajo, ese, ese poder interior que escuches esa voz interior, Margubil. Así que confía eh, en ese trabajo. Para Jan. Jan Suastegui, su mensaje es, en este momento es tiempo de que dejes esa parte de ne negatividad, de duda, eh, de incertidumbre, los ángeles te están iluminando y dicen que te concentres en lo que quieres ver manifestado en tu vida, no en lo que no quieres, sino en lo que realmente deseas para este momento. Y tenemos a Marta Alfaro, nos pide mensaje. Marta Alfaro es un momento de triunfo, de éxito. Hay alguna eh, reconciliación, las pasas tal vez hasta contigo misma o con los demás. Es un muy buen momento en que puedas hacer nuevos proyectos eh, y que hagas este emprendimiento, Marta. Eh, para Princess Nena... Te dicen, victoria, vas a recibir una victoria. Todo aquello que eh, estaba por ahí como que moviéndose, eh, se está recibiendo en este momento para que se concrete la situación. Eh, pues por ahí ya se van a dar las cosas. Loli Mendoza. Eh, Loli, dicen que tengas paz, que tengas tranquilidad, eh, este, este momento es algo que, que ya se va a dar de una manera más tranquila, eh, Loli Mendoza, estate tranquila, ten paz. Y por acá tenemos a Gloss Tenorio, dice, eh, Gloss, ya dimos el mensaje para Aries, ahorita que terminemos el video lo vas a poder ver, besos Crisanta. Miroslava de Castán Castán nos pide mensaje, Miroslava, Arcángel Rafael está ayudando que te, a ti en todos los problemas que se te presenten, tanto físicos y emocionales, eh, el Arcángel Rafael como excelente sanador por excelencia te está ayudando en todos esos procesos, así que eh, suéltate y entrégalo todo al Arcángel Rafael, Rosa Santillán nos pide mensaje, Rosa Santillán, para ti eh, vas a recibir eh, regalos espirituales, eh, los ángeles te están ayudando, te están iluminando eh, y te van a dar pronto ese regalo eh, que tanto habías estado esperando. Eh, por acá tenemos a Gloss Tenorio que nos pide mensaje. Sí quería mensaje. A ver, vamos a ver qué quería. Gloss, Tenorio. Tu mensaje es eh, que te recuerdes a ti misma que te mereces lo mejor. Eh. Todos tus sueños y tus deseos se van a cumplir. Así que es un tiempo de que eh, des prioridad a todos esos sueños y esos deseos. No lo postergues. Hazlo ya. Es tu tiempo, es tu momento eh, que hagas ese movimiento y que así lo sientas. Eh, para Beatriz Rodríguez nos pide mensaje de, sobre su salud. Vamos a ver. Para Beatriz... Dice, <coughs> sigue teniendo cuidados, eh, sigue haciéndote estudios, análisis, si es necesario eh, que te tomen muestras, eh, es importante que lo hagas, eh, antes de, de seguir adelante trata de, de ir a. A, a un médico que, que te tomen muestras, dicen que en cuestión de salud sí es importante que, que le des continuidad, que alguien eh, te pueda guiar, pídele a Los Ángeles que te guíen con esa persona correcta para que eh, en temas de salud le sigas dando esa continuidad. Eh, vamos a ver por acá, dice Flor Herrera que viene un bebé en la familia, vamos a ver qué ¿Qué, qué va a ser, bueno, pues él, él. Siento que es eh, esa parte como muy masculina o viene tra a trabajar la parte eh, en cuestión de poder, de, de poder eh, trabajar muchos temas en cuestión de sumisión, viene bastante enfocado en lo que tiene que realizar eh, como esta parte de, de ser, lo van a calificar como voluntarioso, pero en realidad es que él ya tiene muy, muy eh, visualizado qué es lo que tiene que hacer en cuestión de su misión de vida. Así que hay que eh, ayudarlo y enseñarlo y saberlo guiar. Eh, no imponer, guiar. Jocelyn Rodríguez nos pide mensaje. Jocelyn, para ti eh, la convivencia con la naturaleza te va a renovar, trata de tener flores también en tu hogar, que hagan como ese esa sensación de limpieza, de que tu hogar se esté renovando constantemente, ve poniendo flores, velas cambiando, eh, es tiempo de que hagas ese contacto con la naturaleza. Y hasta aquí mis mensajes de eh, este día. Gracias a todos por haberme acompañado. Nos vemos el siguiente martes con un programa más. Y también eh, nos vemos con eh, lo que lo que sigue el jueves eh, para más mensajes y por favor inscríbete al ángel de navidad, es maravilloso ese taller de verdad te quedas con muchos trabajos para el 2022 eh, para que lo puedas iniciar desde una manera más amorosa generosa, compasiva y te deseo siempre que un ángel te lleve bajo sus alas te cuide, te bendiga, te proteja que te llene de luz que te llene de amor eh, y también eh, que tu hogar esté plagado, plagado, lleno de ángeles que llenen de paz y armonía tu hogar, que se establezcan lazos sanos y amorosos en tu hogar, que la abundancia, la prosperidad eh, brillen siempre en tu hogar. Gracias a todos y nos estamos viendo el siguiente martes y jueves. Martes de reflexiones, de tips y jueves de mensajes. Y nos estamos viendo. Bye, bye.